¿Eh? Bueno, Planes de austeridad del nuevo gobierno y sustitución o eliminación de entidades del Estado. Tras el anuncio del presidente electo de la República, Luis Abinader, el cierre de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obra del bueno. Estado ISOE, según el mandatario en cumplimiento de una promesa de su campaña electoral y que forma parte de su proyecto de gobierno, Así como la posibilidad de que el nuevo gobierno elimine la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEEE, -E -E. es difícil de pronunciar, sí, sí. en los próximos seis meses. Te queda e -e -e -e. Exacto, sí. Nos lleva a analizar que otros sí. órganos o dependencias del Estado podrían ser eliminados. Esta sí. política de austeridad económica se ha reflejado en otros ámbitos. Un ejemplo de ello es que Abinader, tras resultar electo, informó que en su gobierno no existirá el despacho de la primera dama, pero que los programas que hay en ese despacho continuarán, quizás dirigidos por los organismos correspondientes. Entre las entidades que pudiera analizarse su disfuncionalidad eh, se encuentra, o se podría citar, el Instituto Nacional de Estabilización de Precios (INESPRE) el Instituto Nacional de la Vivienda INVI, el Ministerio de la Juventud, el Ministerio de la Mujer, las oficinas senatoriales, el Instituto Agrario Dominicano IAD, entre otras que quizás en la actualidad no estén funcionando a cabalidad o bien podrían ejecutar acciones desde otro órgano similar. Así es que eso es lo que se plantea. Hay un listado ahí de posibles, de posibilidades, de opiniones sobre las posibilidades eh, de abandonar el, el desenvolvimiento de, esas, de esos ministerios y o direcciones generales. Bueno, antes de continuar vamos a saludar a Yerian Antigua que se suma al panel en este momento. Yerian, buenos días. Buenos días, buenos días Amado, mm. buenos días Fulvio, buenos días Francis buenos días. que ya se integra. Buenos días a todo el equipo de producción, a la gente que nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10, a la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales, y a la gente que nos ve en Estados Unidos a través del Canal 1014, Canal América de 8 a 9 de la mañana. Buenos días. Bien, buenos días señores. Vamos a ver, a ver qué, qué opina Francis. ¿Qué tú opinas de él? Sí, mira... Eh, debo ver como innovación esperada por muchos de nosotros que reconocemos que el Estado tiene en su gran mayoría instituciones repetidas, como diríamos, <risa> tan repetidas, eh, que no solamente abultan el costo de subsistencia del propio Estado, sino que distorsionan y no hacen posible la comprensión de quienes como ciudadanos debemos transitar y utilizar dichas instituciones, porque lo que debe hacer una lo hace la otra, y eso crea distorsión y una, en cierta forma, incumplimiento de, de la ley. El DICRIN y la DNCD, DICRIN, ¿verdad? Sí, correcto. Y el DICAN. Y el DICAN, DICAN, Que debieron, ya fueron eliminadas anteriormente y luego fueron restablecidas. Eh, con una eh, bárbara inclusión de ingrediente a la investigación o a la persecución de crímenes, casi dándole calificativo para los micros y para los macros la DNCD. Cuando la DNCD es la que integra la lucha contra el narcotráfico, entonces la que hacía de esa actividad antes de esa era la... la el Departamento Antinarcótico de la Policía De Nacional. la Policía, correcto. Entonces, ciertamente que todo este proceso de evolución política partidaria y gubernamental tiene que ir acompañado de, de fórmulas que revelen o develen que realmente hay un interés de un cambio. Y de hecho, todos por igual, los dominicanos, debemos de estar al, al corriente y facilitar que el nuevo gobierno produzca esos cambios que a la fecha las fuerzas políticas engrampadas en el poder la ven como una pérdida importante para favorecer salarios de compañeros. Y no se dan cuenta de las distorsiones que crea a la economía, al mismo proceso de transparencia y a un Estado funcional. Es decir, que estoy de acuerdo con que evaluemos y rediseñemos el Estado y lo coloquemos acorde con los nuevos tiempos. Y que esa pérdida de recursos producto de la corrupción por entidades que no están haciendo nada, simplemente la ocupan. Y tú sabes una cosa, ustedes saben algo, que el Intran se supone debió de, de, de acabar con una serie de instituciones que de hecho es una locura porque se deben hacer aún 29 reglamentos para que eso funcione. 29 reglamentos. ¿Cuándo van? Algunos tres. Es decir, que es una distorsión de la función pública cuando ya no deben estar la OITTT, la que sé si yo qué de transporte, la otra de transporte, eh, obra pública, transporte y terrestre. Es decir, que debemos simplificar, pero fortalecer la institucionalidad. Y estoy de acuerdo con que se revise, y ya en mi tema, quiero abordar. Uno de los puntos okay. que ha trascendido más de esta reestructuración estatal y se trata de energía y mina. Bien. Primero porque fue Pelegrín Castillo quien la formó desde su curul como diputado y fue el primero que ocupó esa posición. Esa posición. Gracias, Francis. Fulvio. Bueno, Amado, veo esto positivo porque hay que tener calidad de gastos públicos. Y qué bueno que se está iniciando, porque precisamente en estos momentos es que debe de iniciarse, antes que lleguen a ocupar ahí eh, personas, esos diferentes cargos. No obstante, esto va a llevar tiempo. Ya está la línea gráfica, si se puede decir, de lo que se va a hacer en el gobierno con relación al gasto público y de lo que se va a hacer y de lo que se está haciendo con relación de estas entidades. Por ejemplo, el despacho de la primera dama manejaba 970 millones de pesos, 571 mil. Y el despacho de la vicepresidenta en coordinaciones políticas sociales Manejaba 20 mil millones de pesos, 398 millones. Pero no al año. Sí, al año. Al año. Al año. Más que cualquier ministerio, más que el Ministerio de Medio Ambiente, más que el Ministerio de Agricultura. Y hoy soy manejaba 8 mil millones de pesos, 679 millones. ¿Cuánto van ahí? 8 mil y 20 Entonces, son 28 eh, aproximadamente 30 mil millones de pesos. Okay. No es que esto va a desaparecer de golpe y porrazo porque en el despacho de la vicepresidenta eh, eh, se establecían programas sociales que hay que continuar, como la tarjeta solidaridad, entre otras cosas. Pero sí una reorientación del gasto público que implica las funciones a los ministerios que están para realizar esas funciones. Y esto es eficiencia en la administración de la economía nacional. Es necesario que se establezcan estas eficiencias desde arriba hasta abajo, porque somos un país que estamos en vía de desarrollo y necesitamos más inversión en deporte, más inversión en, en salud más inversión de calidad en los servicios básicos como agua potable y vivienda, entre otros, y en este caso también de la seguridad ciudadana, entre otros. Es necesario eficiencia. Bien, gracias Fulvio. Yerjan. Bien, miren, lo primero es destacar, eh, la por lo visto, la buena intención de Luis Abinader, de comenzar a descentar el, lo que tiene que ver con el gasto público, es muy importante esto. Y eh, estoy totalmente de acuerdo con que se comiencen a eliminar algunas instituciones, como es la, la OISOE, que desde ayer venimos diciendo que era una duplicidad, eh, que también se elimine el Ministerio de la Mujer, que se elimine el Ministerio de la Juventud, o que se fusionen en un solo ministerio que incluya a la familia completa. Pero así también debe eliminarse el INVI, el Instituto de la Vivienda, eh, eso bien lo puede eh, hacer casa bien lo puede hacer el ministerio de obras públicas porque no deja de si lo hace el gobierno no deja de ser una obra pública igual también el IAD que es una una dependen, eh, eh, si se quiere eh, eh, una, debe ser una dependencia debe formar parte de lo que tiene que ver con agricultura y entonces llevarlo a la misma institución y que desde ahí a través de una de, de una dependencia ¿verdad? se se, se manejen lo que tiene que ver con la, la el tema agrario porque prácticamente es lo mismo Ahora bien, me sorprendió también, porque como decimos una cosa, tenemos que decir la otra. Eh, por ejemplo, un cargo que ya se designó, eh, y esto va a parecer una crítica, pero lo es. Eh, ayer eh, eh, se nombró, o antes de ayer más bien, al ministro de Turismo, que es eh, David, Collado, David, Collado, David Collado. Pero se nombró un asesor del presidente en materia de turismo. Y hay gente que se está preguntando, ¿y cuál es la función de este señor cuando hay un ministro? O sea, él es asesor del presidente en materia de turismo, pero hay un ministro de turismo que, es, que debe hacer esa función, que es Joel Santo. Y evidentemente quedó claro ahí que hubo que colocarlo a la fuerza porque hay una lucha de poder entre, entre, entre dos grupos económicos ahí. Un grupo económico que quería David Collado y un grupo económico que quería Joel Santo. ¿Qué hicieron? Evidentemente, vamos a ponerlo los dos, y repartieron los parques. Exactamente, repartieron, pero que se quede queda evidenciado ahí que el grupo de azonadores que quería Joel Santos, incluso lo había dicho que era una gente cercana a nosotros, y entonces ahí colocaron como asesor del presidente en materia de turismo. Creo que es una duplicidad de función, porque esa, esa es la función del ministro, asesorar al presidente y llevar la, la, la directrices que tiene que ver con, con, en, en ese renglón. No obstante, es importante que sí, que se siga, por ejemplo, veo que van a, a, a vi ayer en el titular, que van a, a eliminar las las EDES, o se la CDEE, que hay, que hay varias, y eso, esto posiblemente sea para fusionar y eficientizar el gasto público eh, y natural. Una, una pregunta, eh, eh, eh, el hecho de eliminar la, e, e, e, la CDEE uh -huh. e, e, e, e, e, implica eliminar la, las EDES, Fusionarla, fusionarla. Ah, o sea, eh, habría una sola. Sí, y sería importante de, decirle a Luis Abinader que con relación a la, a la OISOE, que me dio mucha pena la declaración aquí ayer de, de, del, del presidente del CODIA, me dio mucha pena porque él habló como político y no como presidente de, de, de esta institución, eh, caramba, no se puede llegar a tanto por eh, defendiendo, ah, que mira que hay gente ahí que trabaja, pero que el gobierno, no, el Estado no es una eh, no es de calidad para que viva gente eh, que no puedan justificar sus funciones, o, co, fue, o con el cuarto mío. Eso fue eh. creado en el 2000, cuando la lucha por ser el responsable de obras públicas entre Miguel Vargas y el Nani Salazar. No fue antes, fue Balaguer no, que sí lo fue creó. Balaguer, Balaguer, Balaguer, no, no. Balaguer creó la, la, la, la. No, no, pero en ese momento se le dio a, a se restableció a El Salazar que ocupó esa parte. Mm. Y es que aquí las soluciones de las luchas internas, da lo que tú has dicho con turismo. Claro, con turismo. Que eh, colocar... Ahora, ¿es criticable al presidente una salida viable políticamente para fines de iniciar un gobierno? Yo digo que, que hay que permitir... No, claro, claro. Eh, ...un cierta orgura eh, porque lo que queremos ver de transformación tomará su tiempo. Sí. Okay. escúchame, eh, eh, eh, eh, Amado, 30, 30 segundos. segundos no, sí claro. decir que por ejemplo la OISOE, y yo escuchaba una propuesta de José Laluque, que me, me parece lógica, eh, pudiera convertirse dentro de, de Obras Públicas en una oficina que de, de mantenimiento. Me pareció eh, fenomenal esta mantenimiento propuesta... de las obras. De las obras. ¿Saben por qué? Porque aquí hacen una calle y luego la dejan a su suerte. Aunque se supone que, el, que, lo, que los ingenieros tienen que tener una garantía de eso, creo que por 10 años, puente. ¿verdad? Cuando te hablan de supervisor, uh, uh, uh, es que va a uh, supervisar ajá, ejemplo, la sobre, un puente, el curso y te todo hacen un puente eso. y el puente lo dejan a su suerte y comienza el puente a, a desprenderse, al final se cae el puente y nadie le dio mantenimiento bueno, a eso, igual se se que las calles. Por ejemplo, de hecho nuevo. para entrar a, aquí a San Francisco, de allá de, de, de, de la de autopista, la, de la la oye, pero es terrible ya la cantidad de, de hoyo porque no hay mantenimiento de las obras y eso pudiera ser una solución importante para la OISO. Debemos de ya de pedir ese puente hace bueno, tiempo. Bueno, Mire, doctor, ¿Quién sabe? Dígame. si se, de esas instituciones toda la parte burocrática se suprime, estaríamos hablando cerca de 15 mil millones de, de pesos uh -huh. que se podrían ahorrar. En las EDES, cada una de ellas tiene cerca de 3 mil eh, empleados, que se puede resolver con 700, con mil empleados. Entonces. Si juntamos esas instituciones como inésper el Ministerio de la Juventud Ay, y esas partes, estaríamos hablando de cerca del 7% del presupuesto nacional que se ahorraría en burocracia de Estado. Aparte de la otra cosa que es lo más fuerte, que es la corrupción. Bueno, eh, mire, eh, indudablemente que nosotros tenemos un Estado que cada día crece, un Estado en términos burocráticos cada día crece. Y prueba de ello es todas estas instituciones que ahora el presidente electo ha visto la necesidad de ir suprimiendo o de ir avanzando que va a suprimir. Porque en definitiva tenemos eso por norma. Cuando un legislador se le ocurre eh, decidir o plantear la posibilidad de sesionar una, una comarca, un lugar para convertirlo en dos municipios, precisamente buscando la posibilidad de empleos. Y eso ha sido nuestro gran problema. Nuestro gran problema es que todo el mundo quiere estar pegado a la teta nacional. Ay. ¿Sí? Todo el mundo quiere estar pero pegado, bueno. quiere coger un chin de la Como gente. Robertito Salcedo. <ríe> bueno, decía Faride. Encima de que tenemos que aguantar sus malas películas. <ríe> ¿Vieron eso en la campaña? Sí, sí. sí. <ríe> Ella lo dijo, pero, él... pero bueno, la cuestión es: la cuestión es que, por ejemplo, fíjense, aquí hubo un legislador, mi amigo Noel Marmolejo que siendo diputado planteó que Villarriba fuera provincia. Sí. La provincia de Villarriba. Sí. <risa> sí. No. Sí. verdad. Y no solamente lo, llevó el proyecto. y lo, Yo creo que, no sé si lo pondrían alguna vez en agenda, pero indudablemente así. O sea, el, el Estado, la gente quiere vivir de un sueldo del Estado, por lo menos tener un sueldo, aunque no sea su entrada principal, pero tener algo, porque esto es de todo. Es como al rebú con puño. Entonces, al final... Uno encuentra a un presidente con una visión diferente y tiene que hacer estas cosas. Por eso ustedes ven que de la DNCD saltamos al al, al DICAN, que no era ni siquiera necesario, porque no tiene sentido que uno investigue una cosa y el otro investigue otra, si estamos investigando el mismo tema en términos penales, en términos criminales. Entonces, eh, pienso que es una, son soluciones bastante a, a, adecuadas. Hay ministerios que hay que salir de ello que indudablemente que no están haciendo nada. Y hay cuestiones como el Instituto Agrario Dominicano, que no sé porque el Instituto Agrario Dominicano se ha mantenido durante mucho tiempo haciendo una labor. El hecho de que tenga una, eh, una burocracia supernumeraria no quiere decir que no funcione. El problema es que han puesto a mucha gente a, a, a obtener un sueldo de ahí. Habría que ver, pero indudablemente que sí, hay que salir no solamente de las que ha anunciado el presidente, sino de otras y de las que estamos nosotros recomendando aquí en, en, nuestro, en, en nuestro comentario. Porque indudablemente que tenemos que enfrentar una burocracia supernumeraria que hay en este país, que, que con la mitad o con un dos terceras partes de esa burocracia podemos hacer el trabajo perfectamente. Eh, a veces uno se pone a preguntar ¿qué hacen eh, cinco secretarias en un sitio eh, donde no hay tanto trabajo? Y ustedes la ven eh, mirando internet, aquí han habido escándalos de tipos que, que lo, lo sorprenden y la justicia pasó hace un sí, tiempo, mira, lo sorprenden cancillería, mirando, mirando páginas pornográficas Yo fui a Cancillería <risa> eh, señores, yo fui a Cancillería cuando la situación de la desaparición de mi hermano en, en Bahamas Ajá y casualmente que está en el PRM ahora este muchacho eh, Que estaba, que era estaban, eh, Se fue con Carolina Que no me acuerdo ahora Que era el vocero de la Cancillería en ese momento Ah, Hugo Veras Hugo Veras eh, La gente dice, Hugo Veras Yo hablé con Hugo Veras allá en Cancillería Que hoy está asesor ahí Yo no sé de qué, qué, qué cosa no, en, en el ayuntamiento. secretario general Del de, de Ayuntamiento, ayuntamiento. Sí. Y que ayuntamiento ese es. señor, cuando yo fui a visitarlo con una amiga periodista de aquí, a nivel Carrosario, tenía cinco secretarias limándose las uñas delante de él. Sí, sí, sí. No fue que no me lo contaron, eso fue que yo lo vi. Yo decía, estaban todas ahí, todas limándose las uñas en Cancillería. <risa> o sea, no, no yo dije, pero, ¿qué es esto? Una, dos, tres, ¿Qué? cuatro, cinco. Cinco secretarias normales ahí, una chateando, limándose las uñas, porque no estaban haciendo absolutamente nada. Así es la política dominicana. Mira, eh... Hay un aspecto que creo que se menciona, no sé si lo menciona la intención del nuevo gobierno, la de eliminar las casas senatoriales. Creo que según la ley 247 de Administración Pública que crea el Poder Ejecutivo... Y el artículo 4 de la separación de los poderes del Estado, creo que no puede el gobierno, el Poder Ejecutivo, mandar el mensaje de inclusión a una sugerencia que debiera ser una sugerencia de que se eliminen las casas senatoriales porque es un órgano independiente del Poder sí, claro. del Estado. Entonces, hay, o sea, de, de hay, hay, hay emociones que hay que... ¿Qué? ...ayudarlo a que la comprenda... ¿Qué debía de hacerse? Lo que debía de hacerse es que a través del Senado o de la Cámara de Diputados... ...se produzca un cambio también de... ...en el sentido de oh, que rey. esas casas sean utilizadas por los legisladores... ...que en vez de ser la casa del senador, mm. sea la casa del legislador de la provincia de Duarte, por ejemplo... Que yo ...y que los diputados cada uno tengan una oficina... Eh, quizás una secretaria o un asistente que reciba las cosas Perfecto. y que tú puedas ir a cesar a ese sitio con la finalidad de hacer contacto con el legislador X que miren para todos, no ¿Qué? para el senador pues o para un... que creo que fue eh, eh, Nicolai, Hidalgo. Eh, Nicolai Hidalgo Nicolai Hidalgo propone, esa una oficina concentrada de los cinco diputados ah, de la no provincia sí, claro. pero soy de los que cree que no debe de inmiscuirse el gobierno en los temas sí. legislativos que no sean los propios que le da la facultad el artículo 128 de la Así Constitución. Es. Pero, entre, es, continúa, sí. continúa. Es para que no se vea choque de, claro. desde el principio, porque sí le compete al presidente la parte de la función pública y está bien, bien pensado que se vuelva a restablecer, como había dicho la ley de energía y mina en este caso, que debía de tener la política energética del país. Sí. Tú sabes que yo lo voy a explicar en mi turno pero Bien. con respecto a lo senatorial creo que debe permanecer pero, la casa senatorial y que tenga una utilidad dinámica de beneficio para la comunidad pero también sea la casa de gestión porque nosotros podemos reunirnos pero, todos y sí. someter ante el senador de la, de la provincia con el número que indica la constitución un proyecto de ley claro que, que sí. beneficia claro, claro, a nosotros claro que sí, pero y no podemos tenemos... ir al congreso Debemos ir ahí. Francis, francis Pero también tenemos un desarrollo provincial, un desarrollo regional. ¿Sí o no? No, pero que eh, recuérdate que la función es, del legislador como, como, es muy como, propia. Como no, institución, no. tú dices. Como sí, institución. Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, ¿por, ¿por qué esos cinco diputados no se... Eh, sí, hacen padre, presente y se agregan a no, eso, no, eso es, que la, y desde es la verdad, ahí de se gobierno. proyectan entonces los desarrollos Fulvio que lo que dice verdad aquí sí. hay una institución que se llama Desarrollo sí. Barrial y Desarrollo Provincial sí, pero quién está son, dirigiendo mira, eso Mira lo que pasa increíbles. con esto que eso, mira, eso, que eso se explica Fulvio en que estas entidades son civiles no son oficiales son of, son oficiales las que se creó pero, a partir de la se, ley de desarrollo pero se pueden enriquecer bueno, con la presencia de los diputados pero que debe estar así eh, integrada, que la oficina senatorial dirija los programas que ellos hasta ahora están dirigiendo, porque eso también habla de transparencia recuérdate que reciben unos fondos que sí. es el barrilito, sí. que Amilcar hay que reconocerlo lo transparentó sí. y lo presentaba cada año, sí. que recibía cada institución y eso no así podemos es. ser, como dice un amigo mío como diría Chiqui, no podemos ser mezquino y no reconocerlo sí. Bueno, mira, quiero recordarle cuál es la pregunta del día de hoy. ¿Cuáles entidades del Estado considera usted deben ser eliminadas por ser disfuncionales? Ay. Pónganmela ahí. ¿Cuáles entidades del Estado considera usted deben ser eliminadas por ser disfuncionales? Háganos el feedback al 829-451-3381, nuestra comunicación vía WhatsApp.